Hola chicos, muy bueno, muy buen día. Pues bueno, vamos a continuar con eh, el curso de modelar el nicho ecológico. ¿sí? Y de lo que yo les voy a hablar el día de hoy es sobre la visualización de datos ambientales. ¿Okay? Bueno, la agenda del día de hoy sí va a ser... Eh, ...tener una breve introducción sobre cuáles son las herramientas que podemos emplear... ...dentro de los sistemas de información geográfica para representar nuestros datos ambientales... ...para darnos una idea de cómo se encuentran las zonas en las cuales vamos a estar modelando... ...las especies que nos interesan. Después vamos a hablar un poco acerca de los datos ambientales que podemos emplear como zona de fondo... ...sí, eh, como background para eh, nuestras especies, ¿sí? Después vamos a hablar sobre cómo extraer estos datos ambientales... ...y bueno, después vamos a utilizar una herramienta muy, muy, muy útil... ...que además, eh, después Luis Escobar nos va a hablar sobre... ...cómo representar a las especies en el espacio ambiental. Bueno, lo primero que tenemos que entender... Es que representar de forma adecuada los diferentes elementos ambientales que están presentes en un, eh, para una especie, perdón, o dentro de un nicho, pues es simplemente trascendental al momento de nosotros querer realizar inferencias, preguntas o entender si es que realmente lo que estamos modelando tiene que ver con la realidad. Aquí les, les, les coloco un, eh, unas distin distintas formas en las cuales se han representado, por ejemplo, eh, la riqueza de anfibios, ¿sí?, en, eh, en California, ¿no? Entonces, nosotros podemos notar ahí una diversidad de colorcitos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí?, que nos permiten... Eh, interpretar qué está pasando en, la, en el ámbito geográfico con una especie. ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar un poco con esto. ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a evaluar ¿sí? son las herramientas de visualización de datos en un sistema de información geográfica, para lo cual, si me lo permiten, voy a cambiar hacia el propio sistema de información geográfica. Ah, perdón. Bueno, aquí lo tenemos. Eh, dentro de los sistemas de información geográfica, si ¿sí? nosotros con simplemente un clic, ¿sí? podemos realizar modificaciones que nos permitan entender mejor el patrón eh, de una variable mental. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando la temperatura, la famosa Bio1 con datos de WorldClimp. ¿Sí? Y empleé una rampa que es sumamente empleada en el modelo de nicho ecológico, ¿sí? que es de hecho la rampa que sale por default de uno de los software que, eh, que es muy popular, ¿no? que se llama Maxent, y del cual ustedes van a escuchar bastante a lo largo de este curso. Bueno, ¿Qué tan simple es esto? Después de que nosotros agregamos evidentemente los datos, sí, eh, con un simple clic, ¿sí? por ejemplo aquí, yo puedo elegir la rampa de colores que me permite interpretar mejor ¿sí? lo que estoy observando. Vean ustedes, aquí a lo mejor empleé una rampa de colores... Eh, que tiene más que ver con la temperatura ¿sí? de hecho para los que trabajamos con eh, con el difunto Artview ¿sí? pues extrañamos un poco las rampas eh, más cállidas, ¿no? que eran, eran, eran muy interesantes ¿no? entonces como pueden ustedes observar chicos tenemos mil y un formas de representar Sí, nuestros datos ambientales en este caso. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, eh, lo alto se encuentra en verde. ¿Sale? Entonces, si yo le doy aquí clic en invertir, podemos observar perfectamente ya una rampa que tiene más que ver con la temperatura. Ahora bien. Eh, resulta ¿sí? que... En muchas ocasiones cuando estamos analizando algo, eh, nos centramos en, en, en los patrones de color, ¿sí? Por ejemplo, a mí me interesa el eje no volcánico transversal, aquí en, en México, ¿no? Entonces, hago ese zoom, yo sé que más o menos por aquí es el eje no volcánico transversal, y digo, ah, pues mira, eh, tiene, por ejemplo, temperaturas muy bajas por ahí, ...y tiene también por ahí una, algunas zonas con temperaturas altas... ...sí, básicamente esto... ...pero... ...la realidad es que la rampa de colores... ...no me está ayudando mucho para entender el fenómeno... ...¿por qué? ...porque la rampa está actuando... ...sí... ...en todo... Eh, ...lo que es México... ...una porción de Estados Unidos... ...una porción de Centroamérica... Sí, como lo, lo, lo podemos ver aquí, una porción de Centroamérica, bueno, más bien todo de Centroamérica, y un peque, una pequeña parte de, de, de Sudamérica, ¿no? Entonces, la rampa no me está representando lo que yo necesito estudiar, que es el eje no volcánico transversal de esta zona, ¿sale? Entonces, lo que tenemos que hacer, chicos, si en un momento más lo vamos a, a realizar aquí en el SIG, ...es realmente centrarme... ...únicamente... ...en el espacio geográfico... ...que me interesa... ¿sale? En este caso, por ejemplo... ...estoy hablando sobre la temperatura... ...¿sí? ...de... Eh, ...del eje no volcánico transversal... ...y vean efectivamente la variación de colores... ...¿lo ven? ...y vean también... ...la diferencia de valores... ...esto es muy común... ...que de repente uno diga... Eh, ...no se ve muy bien mi modelo... ...no se ve muy bien los datos ambientales... ...que estoy representando... sí ...pero la realidad es que sí se, sí se observa bien... ...sí se puede apreciar... ...de forma adecuada... Eh, esto, ...estos datos... ...si es que los proyectamos... ...únicamente en nuestra región de estudio... ...y bueno aquí hice el ejercicio que también nos va a servir para dentro de un rato ¿sí? de colocar por ejemplo los datos de futuro ¿va? voy a poner la misma rampa ¿sí? y aquí entonces podemos apreciar a simple vista vean ustedes, eso es presente ¿ok? y ahí está futuro bueno eh... Vuelvo a repetir, simplemente con un clic aquí podemos ir mejorando o empeorando las condiciones ¿sí? de la visualización que tengamos de un conjunto de datos. En este, en, en este sentido, en la parte ambiental. ¿Okay? Volvamos a la presentación. Ok. Entonces ya más o menos hablamos aquí de cómo utilizar las rampas de colores para eh, visualizar los datos ambientales. Okay. Lo siguiente que vamos a hacer sí, es empezarnos a meter un poco en cosas que nos van a permitir modelar. ¿sale? Y modelar y entender de, de inicio ¿sí? cómo se encuentran nuestros ambientes, cómo se encuentran... Las variables ambientales presentes en nuestra región de, de calibración de los modelos O en donde estamos modelando eh, Para esto, ¿sí? Vamos a utilizar una herramienta que se llama crear puntos de forma aleatoria ¿Okay? Bueno, voy a desactivar esto Y vamos a desplegar esta segunda parte del ejercicio bueno, como ustedes pueden apreciar, ¿sí?, aquí tengo el eje no volcánico transversal. Voy a poner la, primer, eh, la, la, la primera parte de la, de la, del ejercicio en la parte inferior, ¿sí?, para que ustedes puedan apreciar a qué me refiero con el eje volcánico transversal es todo eso que ustedes están observando ahí ¿ok? entonces el eje volcánico transversal eh, es mi zona de interés yo por ejemplo quiero modelar un grupo que es muy interesante ahí que son los pinos ¿qué es lo que voy a hacer ahí? bueno, resulta que para poder a veces eh, contrastar los datos ambientales, eh, este software, por ejemplo, Maxen, emplea 10.000 puntos. ¿Sí? 10.000 puntos al azar. Entonces, vamos a jugar un poco a, a, a, a ello. Para ello, pues bueno, vamos a emplear aquí dentro de Argus, el Art Toolbox. ¿Sí? Y vamos a utilizar la herramienta Create Random Points. ¿Ok? Aquí lo primero que nos pide es un lugar donde podamos eh, guardar ¿sí? nuestros, eh, nuestros datos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir de aquí que ahí lo coloque, ¿no? Que lo coloque en una nueva carpeta que se va a llamar random points. Okay. Le digo agregar, sí, le voy a poner el nombre, que es eso, el background, sí, y esto es muy importante. Como nosotros queremos que eh, esté dentro. ...de un... Eh, ...dentro de un espacio geográfico determinado... ...vamos a decirle que esté dentro del de eje neovolcánico transversal. ¿Ok? Y aquí le vamos a colocar... ...los 10.000 puntos. ¿Sale? Hay otras opciones, ¿sí? Que si es que queremos tener una distancia... Mínimo entre los puntos, etcétera, etcétera. Pero eso no lo vamos a tocar ahorita porque son puntos aleatorios. Y ya damos OK. ¿Sale? Yo, para que no tarde mucho mi máquina, ¿sí? Eh, ya tengo por acá, ¿sí? Para el ejercicio de más adelante, los puntos que me genera. Eh, ArtView, vean ustedes aquí tienen todos los puntos sí, que ArtView generó de forma aleatoria. Vamos a darnos un zoom y vean ustedes, ok, como tenemos ahí de forma aleatoria 10.000 puntitos. ¿Sale? Que ya veremos en un rato para qué nos va a servir esos 10.000 puntitos. ¿Ok? Bueno. Eh, déjenme volver a esta vista. ¿Ok? Bueno, ya vimos entonces las rampas. Ya vimos cómo obtener los puntos del background. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue en nuestra presentación. Bueno, ya, ya obtuvimos estos puntos aleatorios. ¿Vale? Y ahora vamos a extraer ¿sí? de nuestras capas originales de World Clean, eh, la zona que nos interesa proyectar, ya sea México o en nuestro caso en este ejercicio lo que corresponde al eje neovolcánico transversal. Para ello vamos a emplear una opción que se llama Extract by Mask que es lo que está aquí como punto 3 ok, vean ustedes yo tengo aquí representados ¿sí? eh, el eje volcánico transversal ¿sí? y voy a diferenciar ahora la temperatura ¿sí? de ...la precipitación... ...¿ok? Entonces tenemos en verde los, las zonas con mayor precipitación... ...¿sale? Y aquí tenemos en rojo las zonas con mayor temperatura... ...¿ok? Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno... ...como les mostré hace un momento... ...en el ejercicio de rampas... ...¿sí? Lo que nos interesa tener... ¿Sí? Es precisamente nuestros datos, solo de nuestra región que vamos a modelar. No podemos introducir todo el mundo ¿sí? para modelar una especie. Nos interesa solo nuestra zona de estudio. Y de ahí vamos también a hacer una exploración sobre cómo se encuentra la especie en, en el índole ambiental. ¿va? Entonces, para ello... ...vamos a... ...emplear... ...una herramienta... ¿sí? ...que se llama... ...Extract by Mask... ...¿sale? Aquí hay algo muy interesante... ...y depende de... Eh, ...el nivel de conocimiento que nosotros tengamos... ...del sistema de información geográfica... ...o de cuántas veces queramos repetir las cosas... ...primero... Eh, ...lo normal... Sí, sería que nosotros le damos doble clic acá. Uy, no quiere. Ahora. Y entonces, vean, la instrucción es muy simple. Nos dice, necesito el raster. ¿Sí? Y necesito la máscara. ¿Ok? Y entonces, automáticamente, el sistema de información geográfica ya te, ya te coloca... ¿Sí? ¿Un raster donde lo vas a sacar? ¿Okay? En mi caso. ¿Sí? Voy a hacerlo... Acá, miren, ya tengo todas las variables. De hecho, le voy a poner eso, ese nombre. ¿Ok? Entonces yo le doy ok y automáticamente lo que hace es eh, sacarme eso que les mostré yo en el apartado de uso de rampas. Pero, ¿qué pasa si es que esta operación la tengo que repetir 40 veces? Ah, bueno, resulta que aquí, como en la mayoría de, las, eh, de los procesos que ustedes tienen dentro de los sistemas de información geográfica, lo puedes hacer en formato batch. Entonces yo le doy el ratón de lado derecho aquí y le digo batch. Y entonces, ustedes aquí, por ejemplo, podrían arrastrar, si tuvieran todas las variables ambientales, como las tengo por acá, ¿sí? Todas estas variables ambientales, las arrastro y vean, lo único que tengo que hacer es colocar, ¿sí? En este caso, la máscara una por una y después colocar el nombre de salida de los archivos. Y con un solo clic, que va a ser aquí, en este OK, ¿sí? eh, podremos, ¿sí? podremos sacar de un solo clic todas las variables ambientales. Entonces, eso nos puede facilitar muchísimo... La vida, chicos. Bueno, ya vimos cómo extraer los datos ambientales en las zonas de calibración, ¿de acuerdo? Lo siguiente que, que vamos a hacer es extraer los datos ambientales a una nube de puntos, es decir, ya vamos a cruzar los dos elementos que hicimos lo que vamos haciendo en esta práctica. Veamos. Okay. aquí tenemos ¿sí? nuestros 10.000 puntos ¿lo ven? y aquí tenemos ¿sí? voy a ir de abajo hacia arriba por ejemplo, bio7 bio6 bio5 bio4, vean ustedes que todas son variables distintas ¿sale? ¿sale? Y lo que vamos a hacer es extraer en estos 10.000 puntos, ¿sí? Todos los valores de estas variables ambientales. ¿Ok? Para ello, exactamente aquí en Spatial Analysis Tools Extraction, ¿sí? Donde también está lo de Strap by Mask. Vamos a extraer múltiples valores hacia los puntos. ¿Ok? Y aquí tenemos, sí, la herramienta que vamos a emplear. Vean ustedes, lo único que nos pide es background, ¿sale? Y las variables ambientales. ¿sale? Y yo simplemente con un OK obtengo esos datos, pero para que no tardemos en esto, ¿sí? yo ya lo hice. Oh, perdón, creía que ya lo tenía aquí, pero bueno, ahora, ahora lo hacemos ok um, okay, okay, esto es justamente lo que yo quería evitar. Sale, ahora está um, generando. Todos los valores, ¿sí? Para, todos, para toda esa nube de puntos. Y, vean ustedes. Ya tenemos, por cada una de las columnas, ¿sí? Todos los valores para esos 10.000 puntos. Chicos, ¿ok? 10.000 puntos. Bueno, esto ya es interesante porque ya tenemos entonces eh, 10.000 puntos que puedo emplear como fondo, como un elemento de representación ambiental de la zona que yo quiero modelar, ¿sale? Y que me va a dar mucha idea de, de cómo se encuentra la... Eh, ¿cómo se encuentra la especie? ¿ok? también es cierto ¿sí? que por ejemplo yo ya tengo aquí un eh, es, es el mismo proceso para diferentes especies de pinos vean ustedes ¿sale? aquí está pinos de boniana jartewi Jargewi, perdón montezumae en fin, varias especies eh, de pinos, sí que están presentes en el eje no volcánico transversal. Sí, vamos a... Inclusive a ver... Eh, Cuáles son las especies que tenemos aquí, ¿no? Okay. Ahí tienen un poquito la, la, la diversidad, ¿no? Ahora bien, yo hice exactamente el mismo proceso. ¿Sale? Extraje, como en estos 10.000 puntos, ¿sí? También las, las mismas variables ambientales para estas especies de pinos. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es llevarnos esto, toda esta información, a un tipo de archivo... Que nos permita manipular los datos, bueno, manipular, representarlos, ¿sale? Entonces, para ello, nosotros vamos a decirle, desde la base de datos, que la queremos exportar, ¿sí? Um, por ejemplo, ahí, como background data, ¿sale? Y le vamos a decir, por ejemplo, que sea como eh, archivo de texto. ¿vale? Y le decimos guardar. ¿vale? Yo ya lo tengo guardado. ¿Sí? Y haremos exactamente lo mismo con el caso de los pinos. ¿Sale? Entonces exportar, e igual lo hacemos para eh, los, los, todos los datos de las especies de pinos, ¿Ok? Bueno. Hecho esto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sigue en nuestra presentación. ¿Sí? Ah. Todo esto, chicos, todo esto ha sido para que nosotros podamos visualizar ¿sí? ¿Cómo se encuentra la especie en el, en el, en el, en el espacio ambiental? ¿Sale? Y utilizar una herramienta súper útil que se llaman Scatter Plots. ¿Sale? ¿Qué es esto? Eh, estos gráficos de eh, nubes de puntos, ¿sí? Donde podemos representar dos variables. ¿Ok? ¿Ok? Por un lado, precipitación, que está en este caso en el eje Y. Y por el otro lado, temperatura, ¿sí? que se encuentra en el eje X. Bueno, veamos. Entonces, ya sacamos toda la información desde el SIG. ¿De acuerdo? Yo les voy a mostrar... Sí, este es el resultado final, pero... Eh, les voy a mostrar... ¿sí? ¿Cómo es que eh, obtuvimos los datos? ¿Sale? Ok, primero, cuando nosotros extraemos datos desde eh, un archivo de texto, un archivo delimitado, ¿sí? Podemos emplear una herramienta, ¿sí? Que funciona bastante bien desde una hoja nueva ¿sale? donde podemos decirle que desde texto ¿sale? es decir, nos puede importar archivos en formato CSV entonces, el tutorial es sumamente simple ¿va? no no vale la pena que nos detengamos aquí entonces ahora vamos a generar un Scatter plot. Para ello, sí, lo primero que tengo que definir es cuál de todas esas variables ambientales que están ahí ¿sí? Pueden realmente representarme de forma clara el ambiente de la especie O oh, bueno, más o menos clara entonces, normalmente lo que hacemos en el modelo de nicho ecológico es trabajar con Bio 1 y con Bio 12 ¿Sale? Entonces, yo simple y sencillamente lo que hice fue copiar esta columna, copiar también esta columna, ¿sí? Y llevármela para acá, que son estas dos. Vean ustedes, si yo me voy al final, verán que tengo eso, 10.000 datos, ¿lo ven? vamos a volver al inicio después eh, lo que yo hago es introducir ¿sí? la especie que me interesa ¿se acuerdan que nosotros eh, utilizamos una especie? bueno, un, un grupo de especies ¿sí? en mi caso yo decidí a través de un autofiltro de un filtro, perdón elegir Pino e igual, copié en este caso el nombre de la especie, el, eh, la temperatura y la precipitación, ¿ok? Y bueno, vamos a eh, seleccionar estos dos datos, primero los, los datos ambientales que queremos de fondo, ¿sale? y vamos a generar un gráfico de dispersión. ¿Lo ven? Estos son mis datos eh, de todo diageno volcánico transversal. Esto es como se encuentran ¿sí? eh, el ambiente. ...del eje no volcánico transversal... ...estamos ahí representando el ambiente... ...a través de una muestra de 10.000 puntos aleatorios... ...¿sale?... ...yo aquí... ...¿sí?... ...puedo decirle que voy a elegir datos... ...¿sí?... ...y que voy a agregar... ...una cosa más... ...¿sale?... ...y le voy a decir... ...cuál va a ser el nombre de la nueva serie y es muy simple aquí voy a elegir los valores del dato X ¿sí? que son todos toda esa variación presente en la temperatura y en Y como les había comentado al inicio ¿sí? pues tenemos esto ¿Okay? Lo cargamos, le decimos aceptar y aceptar. Y bueno, la desventaja de esto, como siempre, es que está, pues, hasta abajo mi gráfico, ¿Sí? Y ahí lo tienen. ¿Ok? Entonces, esto nos puede dar una idea muy clara, ¿sí? De cómo se encuentra... Más o menos distribuida ambientalmente en nuestra especie. ¿Lo ven? Si ustedes pueden apreciar, si ¿sí? tenemos aquí más o menos claramente, de acuerdo a las ocurrencias que yo obtuve de Gevir y que de hecho ya habíamos trabajado con ellas en sesiones anteriores con los pinos, eh, vemos claramente cómo aquí hay una barrera de temperatura. ¿Sale? Porque recuerden, en el eje X está la temperatura y en el eje Y está la precipitación. Entonces vemos aquí una barrerita muy clara. Entonces esto ya me empieza a ayudar para entender de forma ambiental cómo se está comportando nuestra especie. ¿Ok? Eh, muchos de nosotros estábamos interesados en esto del modelado de nicho ecológico por entender cómo serían los patrones de distintas especies hacia el futuro. ¿Sale? Bueno, yo hice aquí un grafiquito, un scatter plot, también, que es el que les mostré de inicio, donde podemos apreciar, chicos, eh, en gris, ¿sí?, estamos observando el presente en azul estamos observando un modelo general de circulación ¿sí? uno nada más eh, de futuro de, en el año 2050 y en negro tenemos dos puntos de ocurrencia esto ya nos da una idea ¿sí? más o menos de dos, en este caso de tres variables, si, si, si lo piensan bien. Futuro, presente, y cómo se encuentran los árboles ambientalmente, en este caso pinos, pseudostrobos, ¿sí? en el presente. ¿no? A partir de esto podemos empezar a generar muchas hipótesis. Y si lo piensan bien, han sido datos sumamente simples de obtener. Datos que me pueden... Ayudar muchísimo a comprender la distribución de una especie. Bueno, espero que esta, esta eh, intervención les haya ayudado, ¿sí? que hayan eh, aprendido alguna cosa. Y por favor no olviden enviar sus preguntas. Muchas gracias, ¿eh?